momento de entrevistas vamos a hablar acerca de los hechos de tránsito. El plan vial vigente en nuestro país se han incrementado, se han reducido. Hemos invitado al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, para hablar de este tema. Viceministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Diego. Es un gusto estar con usted, saludar a todo el país a través del medio. Hablaremos acerca de esto, los hechos de tránsito y este plan vial nacional que se tiene. ¿Hemos mejorado o se han incrementado los hechos de tránsito y las muertes a causa de ello? Bien, podemos indicar al país que hemos logrado eh, reducir los eh, índices de mortalidad y de morbilidad en hechos de tránsito. Los hechos de tránsito han sido infelizmente un tema recurrente en cuanto a inseguridad por ausencia de prevención y por causas que son imprudencia del conductor, exceso de velocidad y consumo de bebidas alcohólicas sustancialmente, que se llevan el 85% más o menos del grueso de causas que motivan hechos de tránsito. Para ello el gobierno el año 2014 ha puesto en vigencia el Plan Nacional de Seguridad Vial, una, una, una estrategia tendiente a rebajar el delito y lo que persigue es aclarar, eh, muy bien las cosas con relación a las competencias de las autoridades y por otro lado también delinear los aspectos en los que se debía trabajar tomando en cuenta eh, las, las reglas que o las, las directrices que nos ha dado la OMS para que en los siguientes 20 años, hasta el 2030, rebajemos en un 50% los índices de mortalidad y morbilidad. ¿Cuáles son los pilares, diríamos, de este plan que empiece el año 2014 y si ha sido o no exitoso en cifras? Por supuesto que sí. Le puedo decir que son cinco. Es la gestión normativa, es decir, hemos puesto dispositivos normativos en vigencia a objeto de que a partir de la Ley Nacional de, eh, ley de Seguridad Ciudadana podamos eh, contar con un marco normativo que, en el que pueda aplicarse esto. El, el mismo plan nacional eh, prevé aquello. Hemos eh, buscado vías de con carácter más seguro, a través de, de ABC, con señalética con información para la población. También se ha buscado llegar al usuario que es corresponsable de, la, de su propia seguridad a través de su participación con activa. Un sistema vial adecuado para el país, que es una estrategia que se trabaja en el gobierno nuestro gobierno es el gobierno que más caminos ha construido en la historia de nuestro país y por tanto los caminos que hemos construido son caminos que pueden considerarse como seguros. Bueno, y al existir, por ejemplo, el caso de las dobles vías, se reducen los casos por adelantar, que es generalmente el, la mayor cantidad de accidentes Así interdepartamentales es. es por adelantar. Adelantar exceso, exceso de velocidad. Y por último, la atención a la víctima, que es un tema que hay que trabajar. Por eso nuestro nuevo plan nacional de seguridad vial empieza por este último pilar que es la atención a la víctima. Cuando ocurre el siniestro tenemos poco tiempo para atender a la víctima, es una hora en promedio que es una hora de oro para poder eh, salvar la vida a las personas que están en el hecho. ¿Qué se está buscando? Reforzar los dispositivos de atención rápida a la víctima, coordinando los trabajos con los municipios, con eh, municipios intermedios, la policía cabinera y establecer centros más o menos aproximados en los lugares donde ya hemos detectado existen o pueden existir hechos de tránsito. Entonces tenemos este trabajo de mapeo realizado y el nuevo plan se va a esforzar en dar medidas protectivas a la ciudadanía, el uso del cinturón obligatorio de seguridad, el uso del casco en motocicletas en el oriente sustancialmente del país, el uso de eh, la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares en todo, en todo concepto para el conductor, asimismo la, el uso de dispositivos para menores de edad para niños que deben usar los canastillos especiales diseñados para ellos, son dentro del vehículo. Ahora también educación masiva, educación vial masiva a nivel nacional, y reforzar los dispositivos que hacemos de operativos policiales, también ayudados con la tecnología. Viceministro, hablaba de las patrullas camineras, sí. eh, muchos de los accidentes ocurren justamente en las carreteras, ¿se ha mejorado la eh, infraestructura, la dotación, por ejemplo, de eh, vehículos, darle los insumos necesarios, porque a veces vemos eh, quienes viajamos por carretera, alguna vez... Vemos las oficinas de la patrulla caminera en, en condiciones realmente bajas o autos que están prácticamente ahí parqueados y parece que no se movieran. Sí. ¿Se ha mejorado en este tema o se prevé mejorar con la implementación de este plan a partir de agosto? El, plan, de el este plan? plan Diego predetermina un presupuesto aproximado que tenemos que ejecutar a objeto de justamente cubrir las necesidades de infraestructura, de tecnología y equipamiento de la policía boliviana y coordinar esto sin área urbana con las, eh, con las alcaldías. ¿no? De hecho, el proyecto de ley que es resultado de, este, de esta estrategia, de este plan nacional, que también está ya prácticamente terminado y también socializándose, el anteproyecto dispone de una serie de medidas que prevean este, esta situación. La estrategia nacional, el plan nacional, obviamente quiere que haya una atención rápida a la víctima, con estaciones policiales cerca, cercanas, no más de 100 kilómetros, estamos viendo qué cantidad de kilómetros son, de pedir tipo de carretera para llegar en la hora, en lo posible, a la atención básica. No es solo la patrulla cabinera, tiene que tener dispositivos de, de emergencia, rápidos, prontos, para atender inclusive a casos grandes, como se han dado este último tiempo en la ruta Potosí-Oruro, que nos ha preocupado muchísimo. Entonces, eso se va a ayudar con la tecnología. Queremos que todos los buses y transporte inter, interdepartamental por mandato legal tengan su dispositivo de GPS en tiempo real. Se puede controlar, hemos probado con varias empresas en el país, dos particularmente que usan el sistema, una muy grande ya con la de tradición nacional y la otra que ha, ha empezado hace poco a hacer ruta internacional. Se puede controlar, digo, se puede hacer eso. Queremos bajar el índice de mortalidad que estaba hace cuando hemos empezado el plan, eh, rondando los 18 4, 8, 10, 1800, 1848 personas que han muerto el año 2013. en, ¿En Canarias. En un año. Estamos hablando de un promedio de <coughs> seis personas por día. Diríamos. Más o menos. Y en hemos rebajado al año 2018 con datos de 2016, estos datos son todos de la OMS, a 1.240 personas fallecidas. Los hechos de tránsito los hemos rebajado. Con el plan de seguridad vial que tenemos todavía vigente, de, de 17.204 a 13.657, los heridos en, en hechos de tránsito. Es decir, sí, hemos bajado 4.000 más o menos en heridos y hemos bajado 6.000 en muertos. ¿Por qué? Porque, eh, 600 en muertos, pero ¿Por qué? Porque hemos logrado hacer dispositivos de seguridad permanentes. Los planes Tucuyurri, Cuñandereco, que, hemos, que se ha realizado por parte de la Policía Boliviana, han dado resultados, y estos son los resultados. ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? Hay que coordinar, hay que poner un, un esfuerzo mayor, y las partes que no se han podido dosificar todavía con el plan anterior, que era el primer plan que hemos realizado seriamente, en esto, como un gobierno responsable, han sido ya, estos son los resultados. Queremos mejorar esta situación. Viceministro, se puede <coughs> invertir mucho en tecnología, en mejores carreteras, en mejores sistemas de comunicación. ¿Qué es lo más difícil? ¿Cambiar la mentalidad de la gente de repente que sí. uno ve en las ciudades sí. que están manejando con el celular así, respondiendo sí, sí, sí. mensajes, así. Eh, sin cinturón de seguridad, sí. en estado de ebriedad? Es, ¿Es que el que sistema dice? educativo el que tiene que ayudarnos a esto, pero sobre todo es el estatus social. La sociedad en su conjunto tiene que entender y aprender que la seguridad ciudadana es una seguridad compartida, es un elemento de la ley, un elemento fundamental de la filosofía de la ley de seguridad ciudadana. Cada uno debe darse seguridad, por ejemplo, pasando cumpliendo los pasos CEBRA, viendo el semáforo, no adelantando el vehículo, si es el conductor, no tocando bocina, porque lo que ocurre es que eh, nos acostumbramos a eso. Y le, le digo, cuando la gente, por ejemplo, se puede educar, es fácil esto, se ha visto con el teleférico, la gente se transforma, entra al teleférico y es otra, de, habla, conversa, saluda, es muy delicada, no vota no la, la basura, respeta la fila, no bota la... Es otra persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? que se puede? Lo que falta es dosificar. Y la ley de seguridad vial va a también imponer sanciones, sanciones... Eh, Administrativas y también sanciones penales en su caso a quienes infrinjan las disposiciones de tránsito de, de, de seguridad vial en general, porque nuestra ley es de 1973. Imagínense, ha cumplido absolutamente el ciclo de vida, 46 años de vida que tiene nuestro código de tránsito y hay que renovarlo con estos nuevos dispositivos, la nueva tecnología, los servicios que va a prestar la policía boliviana, el proyecto BOL 110 que va a integrar los servicios de seguridad y atención médica en todo su concepto cuando ocurre el siniestro en ciudades. Entonces todo esto es, es resultado de un trabajo planificado por parte de nuestro gobierno, de nuestro ministerio, eh, y creemos que estamos dando un resultado ahora tangible a la población, Queremos que este plan sea una realidad y empiece a regir desde agosto, porque el plan anterior va, tiene vigencia hasta agosto. Y luego, luego la ley de seguridad ciudadana, en cuanto logre el consenso necesario, esperemos también pasar los conductos regulares para que pase al Parlamento. Hablemos acerca de este proyecto de ley que va a reemplazar al código de tránsito que tiene una vigencia de más de 40 años, en el que sí. obviamente no existe el delito de mensajear por celular, Para porque claro, en los 70s no había eso. Sí. Eh, ¿Qué características más tiene esta nueva ley que eh, <coughs> bueno, este anteproyecto de ley? El anteproyecto de ley, en primer lugar, tiene como filosofía resguardar la vida de las personas. Es el primer objetivo, lo ha hecho nuestro presidente eh, hace un poco tiempo atrás. Es resguardar la vida es nuestra prioridad. En torno a ese concepto hemos organizado esta, este anteproyecto de ley que va a priorizar primero eh, los nuevos dispositivos y mecanismos de seguridad para el pasajero, para el conductor, para el peatón, para todo el circuito que participa. Pero esto es importante, usted lo ha dicho hace un momento atrás, el, la educación de nuestra gente desde el mismo núcleo familiar. Queremos que la recapacitemos todos que cuando ocurre un siniestro de estos hay un tema que no se evalúa, el concepto de... Eh, daño directo e indirecto a nivel económico. Y un, un elemento más que hemos considerado es el sufrimiento. Diego, no se mide lo que sufre la familia, la persona, o por el fallecimiento de un ser querido, o porque queda lisiado de por vida. Y esto, ¿qué efecto económico genera para la familia y en realidad para el Estado, para la sociedad en su conjunto? Es un efecto terrible. Queremos evitar eso. Entonces, para eso ponemos dispositivos de seguridad, como le he mencionado algunos de ellos, el no uso de celulares o elementos distractivos, la atención del conductor a, a, a, su, a, su, a su misión, el evitar, el, obviamente, el consumo de alcohol, que está con, igualmente controlado. Un estudio específico muy bueno se hecho por el DITCOOP para el tema y estamos continuando con ese trabajo. También, obviamente, vamos a ver las, los vehículos que están ya con mucho tiempo de vida en el país. Se va a hacer un estudio, se está conversando con el sector transportes. Para ver cómo, cómo llegamos a solucionar esto, hacer más frecuentes los controles de, de cómo están, en qué condiciones técnicas se encuentran aquellos, incluir al circuito que participe en el mantenimiento de vehículos, llanteros, mecánicos, huelleros, todos los que participan con capacitación permanente por el Ministerio de Educación. Se ha coordinado educación, ha dado eh, los certificados respectivos, queremos que se actualicen. Es una norma que prevé un conjunto de dispositivos para dar seguridad. Al margen de los ya conocidos, las reglas de tránsito, los semáforos, pasos cebra, las, el uso de, la, de los carriles, en el campo el uso de las bermas, el uso de las, de las luces, en fin, todo eso está, está en el código en el proyecto de Sí, ley de seguridad vial. Viceministro, ¿qué tan importante va a ser la participación de los municipios? Porque, por ejemplo, un tema que se vive en las ciudades es que el sistema del transporte público y el pasajero uh -huh. pasajera paran donde les venga en gana. Sí. No, no hay paradas, entonces cruzan de carril cuando <coughs> tienen que parar, cuando tienen que levantar a un pasajero, cuando un pasajero dice, quiero bajarme en la puerta de mi casa. Sí. Entonces, ¿qué tan importante es la participación de los municipios para implementar esta nueva ley. Es muy importante, pienso que ya hay experiencias, por ejemplo, el uso del Pumacatar y otros más, tienen paradas fijas y la gente camina hasta ahí. Tienen que hacerlo igualmente en las paradas autorizadas y coordinadas que vamos a tener en lugares, obviamente, no, no muy lejanos la gente también, pero tampoco en la puerta de la casa, sino en la parada que tienen que caminar. Esto genera grandes problemas y en el centro urbano, sobre todo en las ciudades de La Paz, el alto, en, el, en el eje en general, todas las ciudades de La Paz tienen este problema. Queremos coordinar mejor con las juntas vecinales, trabajar con los hermanos de base, que es lo que importa, sobre todo. Y, por supuesto, reforzar los dispositivos que tengan también los municipios en este sentido y colaborar pues, en el marco de competencia que tienen por la Policía Boliviana a nivel nacional. Viceministro, la última. Parece que aprendemos cuando nos duele el bolsillo, ¿no? Uh -huh. eh, hay un cambio en la conciencia en los últimos meses, que he visto en familiares, en amigos... Que ante la multa tan alta por ser sorprendidos conduciendo bajo la influencia del alcohol que ahora superan los mil bolivianos, prefieren irse en taxi o dejar el, el auto, creo que así aprendemos creo que así tiene que ser una explicaciones de la baja también de los, los muertos y heridos en accidentes justamente es la ley que se ha impuesto en ese sentido ¿no? la ley ha dispuesto que se dé una sanción dura económica, en este caso todavía vamos a controlar eh, eh, una serie de elementos que hay que coordinar con la gente para que no se dé ningún tipo de abuso deben mantenerse multas de este tipo porque es la única forma de frenar pero no solo por eso, la multa por ejemplo pasarse un rojo es incisoria con relación a la multa que tenemos en la otra en otra condición de, beber, de estar conduciendo con alcohol tenemos que ser equilibrados pero también tenemos que ser fuertes y si hay incidencia eso es lo que se conoce en el hecho civil el, el asteirante ir subiendo gradualmente la, la sanción Obviamente, si se repite y hace una infracción más fuerte, la siguiente es una definitiva, o pasar tal vez a algún tipo penal. Viceministro, muchas gracias, gracias y éxitos Diego. en este trabajo sí. que al final de cuentas nos beneficia a todos porque se trata de nuestras vidas. Claro que sí, Diego, y realmente un, un agrado estar con ustedes esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, hablando acerca de este Plan Nacional de Seguridad Vial y este anteproyecto de ley que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que va a reemplazar al vigente Código de Tránsito. Tenemos más, Lorena.